Among Us Que tan pendeja Ay, cómo mierda Ya empezamos de eso, <risas> Cristina, Cristina, que le baje el televisor Que no se emocione Si ¿Sí ven lo bello que es tener asistentes Sean todos bienvenidos a este unboxing express Que no va a ser tan express, necesito que dure 8 minutos Holly. Se me olvidó cómo armar esta mierda, marica. ¿Sabe qué? Vamos al grano, así. Bueno, como bien saben, aparte de hacer bueno, como bien saben Aparte de hacer el ridículo En internet También edito videos Por demanda Sí, edito con Vegas Pro Y no necesito Tu aprobación Ahora bien Si el video es importante El audio siempre ha sido De esos aspectos Que uno espera que funcione Así nomás Y de hecho es Otro aspecto Al que hay que tenerle Mucho cuidado No es solo cómo te ven Sino cómo te escuchan Aquí lo importante Es que cuando no me mandan Un video con una calidad De mierda O no me lo envían Por Whatsapp O simplemente lo puedo, puedo Grabar yo mismo Es bueno tener Una buena referencia De qué se está escuchando Y qué posiblemente Pueda escucharse en parlantes super grandes Por eso, los bebés del día de hoy Que yo sé que ustedes no son tontos Y vieron el artículo en el título Hoy vamos a hacer un unboxing de unos KZ eh, ZSN Pro Porque la versión no pro no existe Y porque estaban económicos Porque no, o sea, unos audífonos de monitoreo A 80 mil pesos es algo De lo que cualquier audiófilo se enamoraría Entonces, pues, vamos Láncelo bien, huevón Gracias No, ya, deje así Hoy vamos con la vieja confiable Con la que si no nos mata el corte Nos mata el óxido ¿Y qué más nos queda? Abrirla Este ha sido el unboxing más limpio que he hecho jamás Marica, esto sí tiene Una, dos, tres Tres capas y otra bolsa No, no jodas Pobre medio ambiente, weón. En fin, eh, supongo que esto sería. Caseta en cuanto a audífonos es una marca que he oído que es fuerte. Tiene peso en cuanto a, en cuanto a audio. Eh, tengo referencia de los, de los ZS10 y también de los ZS4 que tengo muy entendido que son muy buenos. No sé en dónde vendría a entrar estos, estos ZSN Pro pero supongo que sería algo como entre el 4 y el 10 que, que acabo de mencionar. Me gusta muchísimo la presentación, es compacto, es pequeño, es más... Es bonito, o sea es hermoso Tiene una resistencia de 24 ohmios Una sensibilidad de 112 decibeles Una sensibilidad de 112 decibeles Y un espectro de frecuencia de 7 a 40 mil hercios Obviamente funciona con la interfaz de 3.5 de toda la vida O sea que se puede conectar en casi todo lo que se los ocurra Y lo que me encanta de los audífonos de caseta Y de varios audífonos de monitoreo similares es que como pudieron ver en la cajita los audífonos vienen aparte del cable o sea que si se les llega a trozar el cable pues simplemente compran el cable aparte vale entre 25 a 30 mil pesos dependiendo primero del grosor del cable y segundo de si tiene micrófono o no bueno como pueden ver acá en el costado yo me compré la versión con micrófono y la gris también vienen en púrpura y en azul pero pues la gris siempre es más discretica y más bonita entonces no vamos a hacer esto tan largo simplemente limitémonos Cortar, cortar, cortar, cortar Meto cuchillo, saco tripas, meto cuchillo, saco tripas Bueno, ya le quitamos el plastiquito, así que No los estoy viendo yo para que los puedan ver ustedes <ríe> Uy, qué bonito Miren eso tan hermoso, díganme si no es bonito díganme si no les provoca comprarse unos Ah, no, tenía un ganchito por acá y lo que hacemos es presionarlo de atrás hacia adelante para que puedan salir de su compartimento. Y si ven que los audífonos vienen por aparte y vienen como en ángulo. Eso es pues el ángulo en el que viene el oído pues para que sean más cómodos y, y no, no se te caigan tan fácil. El conector son esas dos paticas de ahí. Ahí es donde conectaríamos los audífonos al cable pero pues eso lo vamos a ver más adelante. Esta bolsita serían los, las, las gomitas de repuesto en más tamaños. Para, para que las puedas cambiar según el tamaño de, del orificio de tu oído o algo así Y por último tenemos la guía que nadie la ve, nadie la mira, nadie la lee Pero que pues no sé qué te enseñarán a ponerte uno sin hiel, supongo Bueno lo último que olvidé desempacar fue el cable que viene con los audífonos Bien entonces viene con estas tiritas que sirven para, para amarrar las bolsas del pan Y lo extendemos y aquí está, nuestro conector de jack de 3.5 y los conectores para los audífonos. Bueno, como ahí ven, me toca gritar, pero los pines y esto entran solitos. Y así como hacen con uno, hacen con el otro y me niego a acercarme porque me niego a gritar. Ahora, sí, el cable se supone que tiene que venir así. Lo que pasa es que pues este cable está hecho para que te lo pongas así detrás de la oreja. Entonces, vamos a ver si me estafaron o si, sí. sí funciona. A ver, ¿qué tal me escucho. Hola. Hola. Uy. Uy, marica. Me escuchó. A ver, entonces. Yo sé que no lo van a poder probar ni escucharle, ni mucho menos, porque eso valía según el parlante de la experiencia. Así como comparar video en pantallas. que quiero escucharte. <risa> Entonces como les estaba diciendo al estos ser audífonos de monitoreo, ellos no se enfocan tanto en ecualizar el sonido. Lo único que tienen en el espectro de frecuencias es simplemente un pequeño un pequeño relieve en los bajos, pero normalmente el sonido tiende a ser plano. Aún así, eso no exenta de que puedas disfrutar más la riqueza de los sonidos. Normalmente en la música hay efectos escondidos o cosas que simplemente no puedes detallar muy bien si no tienes los audífonos correctos. Entonces, ya que me oí que los audios se escuchan excepcional. Yo creo que hay otra forma de poderlos probar y es en el Redmi Note 8 que compré y al que no le hice un unboxing porque soy gilipollas. Pendientes. Entonces, como les decía, yo sé que no lo están apreciando del todo, pero como tal se escucha bastante claro y es como si cada sonido... Es como si cada sonido, cada instrumento estuviera en un canal diferente Y los pudieras apreciar individualmente Si te enfocas en cada uno de ellos Es algo eh, mágico Es algo que no se consigue la verdad con cualquier, con cualquier producto Entre otras cosas Y yo sé que esto sí lo notaron Es que los bajos no predominan Y eso es por lo mismo que les había dicho Sobre la frecuencia del espectro de estos audífonos Estos audífonos hacer de monitoreo y no de música O la puta mierda que son los beats de Dre Se enfocan en tener un sonido más plano Y aún así enriquecerlos esto con el propósito de poder monitorear lo que estás escuchando ¿Sí? Saber bien qué manipulas y cómo lo manipulas Y también para apreciar pequeñas cositas en la música como esta Otra cosita a detallar es que la isolación de estos audífonos es buenísima Tampoco es que me quede sordo o no escuche nada por fuera Pero realmente es que los, los sonidos de afuera no me interrumpen tanto lo que estoy escuchando con los audífonos Eso no es conveniente con mis padres de familia que a veces me llaman y vienen acá a darme un putazo cuando no los escucho Pero... Isolan bien, la isolación es muy buena Bien, en cuanto a juegos... Eh, la experiencia de los audífonos realmente la pone el motor del juego, ¿sí? Y cómo maneja la virtualidad de, pues, de los 360 grados de los sonidos. Lo que sucede es que, pues, si el juego tiene una mala ingeniería de sonido, pues, realmente no hay mucho que los audífonos puedan hacer por ello. Aún así, detalles como los pasos y, bueno, cosas súper sutiles, realmente son cosas que sí, los audífonos las capturan muy bien por la alta sensibilidad a... Eh, al ruido que tiene, pero normalmente y en el uso regular con que sean estereofónicos ya es más que suficiente y nada, cualquier cosa en la descripción les voy a dejar un enlace al artículo Les recuerdo que ya estamos estrenando membresías por si quieren unirse y ser miembros del canal Los invito por si quieren patrocinarme y ver más cositas de estas que les puedan servir Habitualmente hago directos en Facebook cuando tengo tiempo libre Y también respondo en Discord de vez en cuando, por si les interesa Así que nada, espero que les haya gustado, que se los compre si les interesó Y los espero en la siguiente Espero que no sea dentro de mucho tiempo